Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una sopa zamorana Y los ingredientes son 300 gramos de pan del día anterior dos tomates maduros 100 gramos de chorizo una cucharada de pimentón dulce cuatro dientes de ajo Sal y agua y lo más importante, aceite de oliva. Lo vamos echando y lo tenemos que poner a calentar. Cuando ya está caliente el aceite, echamos el tomate. Y el ajo. Y lo rehogamos. Ya está bien rehogado el tomate y el ajo y ahora echamos el chorizo y lo volvemos a rehogar. Ya lo hemos rehogado y ahora lo quitamos del fuego. y lo dejamos para luego ahora en una cacerola echamos aceite para calentar una vez que está caliente echamos el pan y lo freímos un poquito para que coja saborcito ahora echamos el agua Echamos el pimentón, lo movemos bien, echamos el rehogado, se mueve bien y hay que darle un poco de sabor con la sal y se mueve bien ahora esperar a que empiece a hervir una vez que empiece a hervir le dejamos 30 minutos ya han pasado los 30 minutos y lo apagamos del fuego ahora lo emplataremos aquí tenéis la sopa Zamorana para este invierno bueno amigos espero que os haya gustado